Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial otra vez en mi canal, en el canal del ruido si sí, os traigo un vídeo súper súper interesante eh, con motivo de Valorant, como siempre en mi canal ya sabéis que es Valorant 100% al menos por el momento, si sí que subió Tarkov y otras mierdas, pero si gusta Valorant, noticias de Valorant, competitivo de Valorant, guías de Valorant, cosas de Valorant en general, mierda de Valorant, suscribirse que no os cuesta nada, es un segundito, me apoyáis y aparte yo os traigo... El mejor contenido que pueda, aunque estas últimas semanas estoy un poco liado, ya sabéis, tengo otras cosas aparte de esto Entonces no, no puedo subir tanto vídeo como subí anteriormente, pero os prometo que en cuanto esté libre, esto va a ser un no parar Así que bueno, vamos al la de la cuestión, sin más dilatación, como siempre os digo, no dilación, dilatación de ano, vamos con el vídeo El vídeo de hoy no va a haber nada dentro de in-game, aunque sí que os traeré la guía próximamente, la que estáis esperando, la parte 3 Hoy vamos a hablar del nuevo agente de Valorant Sí, porque Valorant ha posteado ya en su cuenta oficial De que se vino un nuevo agente Con un par de frases sobre la agente Nada en especial que se pueda llegar a entender Yo simplemente lo voy a leer Voy a pensar, eh, voy a decir lo que pienso yo Y luego voy a nombrar todas las teorías y filtraciones Que han habido desde el momento que Valorant ha expuesto esto Vale, eh, el avance del nuevo agente se llama Data Transfer Que eso supongo yo que será... Una especie de transferencia de datos, como, po como poner que se están transfiriendo los datos de la gente, no que sea el nombre de la gente. Y también en este tweet eh, ponen: Este es un agente cuya utilidad. Puede crear momentos en los que debes confiar en tu juego de armas ¿Qué pienso yo sobre todo esto? Y mucha gente, ¿vale? Yo pienso que esto va a ser un duelista, casi 100%, un nuevo duelista Y aparte de ello, creo que va a ser un duelista en el que se tengas que jugar mucho con tu aim ¿A qué me refiero esto? Las habilidades que tenga, yo creo que serán habilidades o muy nulas O habilidades muy fuertes, pero tipo que tu ulti no deje tirar habilidades a los demás, sabéis a lo que me refiero, ¿no? Una cosa de ese estilo es lo que está pensando yo. Por el simple hecho de que te dice que esto es una gente que tendrás que confiar en tu juego de armas, en tu aim, en tus disparos. Entonces, ¿qué puede ser eso? De que o tus habilidades no estén demasiado bufeadas, sean un puto, una poco puta mierda, habilidades pasivas, alguna cosa que no no haga daño, sabéis no, que no tenga cegadoras, eso es lo que me viene a mi la cabeza o el otro bando, que es el que yo creo que puede ser más, más seguro eh, el hecho de que una ulti tuya o una habilidad tuya por ejemplo, a lo mejor es una cegadora pero cuando lanza a la cegadora, si a alguien le impacta, pues se tira 30 segundos sin poder lanzar ninguna habilidad. Por ejemplo, es ¿eh? un ejemplo la ulti que no deje de, tirar de habilidades a nadie del otro equipo, por ejemplo, también. O sea, eso sería una auténtica chetada como duelista. Filtraciones que han habido, que sí está en la hermana de reina, cosas de estas, tonterías. Gente que también está diciendo que este duelista lo que tendrá es que tendrá alguna habilidad, por la frase esta a la que me refiero, alguna habilidad que haga que tus... En tus balas, coño, que me trabo, que no sé ni hablar tenga más precisión, ¿sabes? también puede ser que tenga más hitbox cualquier cosa de este estilo, es que pueden ser muchas cosas ¿eh? mucha gente diciendo Disabling Opponent Skill o sea, quitar las habilidades de los oponentes esto seguro tenemos también una posible imagen Te la pondré ahora por aquí en pantalla donde vea de que puede ser que esta sea la gente, aunque no se sabe, ya luego lo veremos. Yo, a mí, yo siempre me gusta hacer estos vídeos porque luego cuando sale me vuelvo a ver este vídeo mío para ver en cuánto he acertado o en cuánto he fallado, que normalmente fallo en la mitad. Pero bueno, con Breeze, por ejemplo, eh, saqué un, una semana antes el vídeo sobre Breeze y acerté absolutamente todo. Cuando había gente que no acertó absolutamente nada, yo acerté hasta la composición del mapa, cómo se iba a ir, y, y una semana antes de que sacaran el trailer. Así que ojalá pase lo mismo con esto, ¿eh? Vale, también dicen que mmm, va a estar muy. que tienen que poner algo para bufear a Viper, entonces va a ser 100% lo que he dicho yo al comienzo de vídeo: una habilidad. Que haga que quita las habilidades de los demás Porque, por ejemplo, eh, la habilidad, la ulti de Viper es muy difícil de contrear Muy difícil, me parece las habilidades más chetadas que hay en el juego para un post-plan Una vez plantas y tiras la habilidad de Viper, esa ronda es casi vuestra Entonces yo creo que este personaje será para contrarrestar ese tipo de habilidades, ¿vale? La ulti de Sage también, cualquier cosa de estas Que tú puedas, por ejemplo, el pozo de la víbora de Viper La ulti de Viper, que tú te lances tu ulti y su ulti se cierre, por ejemplo, ¿no? Vale, aquí hay una filtración de una cuenta que se llama Valor Leaks, por si queréis seguirla en Twitter, que os la voy a traducir porque esto es una auténtica bomba. Pasivo, camina más rápido y es capaz de escalar eh, muros y tal sin hacer ruido. Habilidad 1, granada EMP. ¿Qué significa esto? Una granada que, por ejemplo, rompa nanobots, rompa cámaras de cipher, cualquier estilo. Cualquier tipo de esto Skill 2 La habilidad 2 Te vuelves invisible Pero generas un ruido Tipo Yoru Cuando te, te vuelves a convertir Y aparte tienes Un combustible Tipo Viper Todo esto Está diciendo una cuenta Que ha aceptado Muchísimas cosas Es para que lo tengáis En cuenta ¿Vale? Tercer skill Hace que la gente sea inmune a cualquier Tipo de habilidad Por cierto tiempo ¿Vale? Por cierto por Un par de segundos Lo que sea ¿Vale? Y la última eh, Controlas la ult O sea Si tu última ¿Vale? Coges la ult de los otros enemigos. ¿Vale? Tú una ronda puedes tener la ulti de Soba, otra ronda puedes tener la ulti de Raze otra ronda. ¿Vale? ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Y esta es la filtración que tiene más likes por el momento. También yo creo que es porque la más currada. Simplemente. Mmm, no, no creo que sea real, ojalá, porque tiene muy buena pinta. Pero es simplemente porque está muy currada. Por eso tiene muchos likes. No penséis que es 100% esto. Luego, mucha gente, 100% seguro, esta gente va a tener algo de MP o silencio. Eh, básicamente va a ser Revenant, pero en. Eh, Valoran, vale. Quien haya jugado Apex, realmente es un personaje de Apex que es muy parecido a esto. Yo creo que poco más. Eh, el nombre también han dicho que puede ser Sombra, ¿no? Aunque no sé si Sombra es del Overwatch, ¿puede ser? Dicen que va a ser muy parecido a Sombra de Overwatch, si no me equivoco. Es que no sé si es de Overwatch o de LOL, pero sí que hay un personaje que se llama Sombra, que es el personaje que os he puesto al principio. Que dicen que se va a parecer mucho a ese personaje y que puede ser que sea incluso el mismo personaje, pero traspasado a este juego. O sea, un personaje del LoL o un personaje de cualquier juego de río ¿no? Y me voy a callar ya, tío. ¿Cuánto llevo? Por lo menos 6 minutos. Eh, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido, que os hayáis entendido todo lo que intento explicaros. Y nada, que me suscribáis, tío, por este cacho de bíceps como el zoker. Mira, increíble que bíceps. Tengo, tengo menos músculos que, que, que visitas en los vídeos. Un beso, os quiero.